Está claro que algunos de los retos virales, eh, de, bueno, virales o no virales, pero despiertan la motivación de las personas eh, para conseguir que hagan algo. Eh, pero a día de hoy las redes sociales han contribuido a que estos retos se conviertan en un fenómeno viral en el que los adolescentes se apuntan, se apuntan buscando popularidad, tú lo decías muy bien, o la aceptación, la aceptación al grupo. ¿no? Eh, es precisamente un poco esto, esta es la clave, porque nosotros lo que solemos eh, recomendar es eh, tenemos que conseguir eh, eh, aumentar el, el sentimiento de pertenencia de los, de los menores a, a algo, ya sea el equipo del colegio, o de fútbol o, o una iniciativa cultural, la que sea, pero tienen que sentirse parte de algo. Es la mejor forma en la que ellos eh, no tendrán esa predisposición a, a, a apuntarse a estos retos virales muchas veces nocivos para su salud o peligrosos para ellos. ¿Es un problema psicológico? Bueno, eh, psicológico, desde luego es emocional, eso seguro, ¿eh? porque la, la adicción a redes sociales ya sabemos que está afectando en falta de empatía, capacidad para socializar, porque al hacerlo por medios digitales estamos obviando el mundo real, también... Eh, falta de confianza muchas veces eh, hay que tener en cuenta que la vida que proyectamos por redes sociales todos, los adultos incluidos, siempre es la bonita, ¿no? nadie pone una foto de cuando le duele el pie o, o algo así ¿no? entonces siempre parece que todo el mundo es muy feliz en redes sociales y a poco que tengas tú un problema de confianza pues puedes sentirte muy desdichado ¿no? viendo la vida tan feliz de todos los demás entonces está claro que, que afecta a las emociones eh, y es algo a vigilar porque la el hacerse tan viral es lo que lo hace tan peligroso.